Ustedes no recuerdan eso. Levante la mano, usted es mi encargado de campaña aquí en el sur. Un expresidente, usted de eso. Figueroa Agosto, segundo teniente asimilado de la policía. ¿Quién era la sazón el jefe de la policía? Un gran amigo nuestro, ¿ustedes recuerdan? El cirujano Rafael Guillermo Guzmán Fermín Acosta. Y su hermano, segundo teniente también. ¿Y cómo esta gente consigue todos estos carnés del DNI? Ahora, ¿qué pasa con el chiquito? Al del barrio. Ah, no, al del barrio. Le pasa como a la barbería. ¿Ustedes recuerdan la barbería? ¿No era ya en Maní la barbería? Que llegó una, una fiscal, ¿eh? parecía jugadora de baloncesto. Le hizo ¡pam! un paquetito de cocaína ahí en la barrica. ¡Pam! Al zafacón, guapa al otro. Y se ve como el otro policía hace chap y le tira... Pero yo no sabía que había cámara de seguridad. Ahí fue que se destapó el carro más grande aquí. Y el ministro de Interior y Policía, el cínico Ramón Fadul, ¿no resulta eso un poco sospechoso que, que crezca tanto una barbería económica con aire? Tres abanicos tenía. ¿Y por qué no le resultó sospechoso todos los implicados en el entramado de Brecht? ¿Por qué no le resultó sospechoso que a César Emilio Peralta lo agarraron en el 2005 después de haber matado a uno? Que lo agarraron en el 2008 con 800 kilos en su jipeta. Y que en el 2011 lo agarraron con 900 y pico, casi mil kilos. Y que llegó ahí eh, lo, los representantes de los diferentes cuerpos castreses de la DNCD. ¿Y cómo él se libró de todo eso? Y duró 20 años operando. Y tenía 7 años. Eso no le llamaba la atención a él. Y tenía 16 eh, discotecas, banca de apuestas, tenía eh, restaurantes, spa, eh, bar, lunch y todas esas cosas. Y eso no resultó sospechoso. ¿Cuánto que es cínico, hipócrita y mentiroso? ¿Eh? Ahora, tres abanicos y dos do barberitos con tres abejones les resultó, para apelar, les resultó sospechoso. Pero la descubrieron. Buenas noches, ¿To cínico, todo mentiroso, hipócrita, político nuestro. La mayoría son unos cínicos, mentirosos y asociados al crimen organizado. Buenas noches. Me Dígame. Sí, dígame. No, no, no, le, no le entiendo. Dígame ahora, señor. ¿Quién me habla? Sí, le escuchamos, dígame. ¿Cómo? Ay, muchísimas gracias. Dice, dice el Señor... Que él quisiera, me dio hasta su nombre, que yo fuera a algún partido porque es una persona de mi interés moral debiera. Pero si usted se mete ahora en ese arroco mago y quién me, quien, quien se mete ahí, le me resulta sospechoso a él. ¿Tú sabes que le resulta sospechoso al, al ministro de Interior y Policía? Que Israel venga de Venezuela y que consiga sus papeles después de dos años. Fajado consiguiendo aquí, que le han puesto 50 mil impedimentos, pero a un haitiano se lo dan de hoy para mañana. Dando no resulta sospechoso eso? Le da nacimiento, hasta de nacimiento. Y su seguro, que a propósito dice Luis Abinader, que cuando él sea presidente, le va a dar su carnet de cenaza, le, le va a condicionar su vivienda, porque hay que tratarlo bien, porque son nuestros hermanos. Eh, Israel, te tengo la clave. Para que te den tu papel, porque tú eres venezolano y te han dificultado esa cuestión aquí. Tú coges eh, un pedacito de carbón, le echa agua y esa tinta tú te la pones en la cara. Y cuando tú llegas ya al, a la, al Departamento de Migración, ahí en Santo Domingo, tú saludes y le dices... Buenas tardes, yo vengo de la parte de Danile. ayúdame, y tú vas a tener tu papel inmediatamente. ¿Y qué tú eres? Y tú dices, venezolana, y te lo dan inmediatamente. Y se resuelve el problema, porque así es este país. Pero yo creo que en, no en un lo hay que hacer en Aquí se hizo un proceso de desedulación, se después del proceso de la ley, de la ley migratoria. Y le daban el mismo día el documento, se lo tenían preparado. Y hay haitianos que se lo hicieron tan rápido que ellos no lo han ido a buscar todavía. mil que no lo han ido a buscar. Y ustedes no recuerdan todas las gobernaciones con fila. Y yo llegué a hacer aquí entrevista ¿Tú no recuerdas, muchachos, que no había llegado todavía en Venezuela? Íbamos a la fila. ¿Cómo usted se llama? Y él decía... ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? qué, qué? Yo, yo, no, no, no, no yo no entendí, Pero pues no sabían español le estaban dando documentos ¿y tú sabes cómo se llamado ese haitiano? Juan Pérez, Pedro Martínez ahorita aparece uno, pero cuidado pelotero. Eh, pero es por eso que ellos agarran y matan a cualquiera y no lo agarran, porque aquí tienen dominicanos y cuando se van, allá se llaman Jean-Claude Valier. ay Dios mío buenas noches, este país es famoso con eso